Estamos. Sí. No recuerdo con qué libro exactamente conocí a Mark Russell, pero seguramente sería con los Picapiedra. Tiene una de las mejores frases que he leído nunca. Mientras Pedro y Pablo están hablando, el primero le dice al segundo, Pablo, participamos en un genocidio. Es una frase increíblemente oscura presentada mientras ambos personajes toman un café en un Starbucks. No solo eso, Russell puntuó a la viñeta con una camarera ofreciéndoles unos bollos. La disonancia entre las palabras de Pedro Picapiedra y la realidad en la que viven resulta oscuramente cómica y cómicamente oscura. Además, por cómo ha ido la conversación hasta ese momento, es evidente que no hay un verdadero tono detrás del comentario. Es poco más que una, que una aséptica afirmación. No hay ninguna clase de juicio moral. Todos los personajes en el cómic parecen, salvo en contadas ocasiones, vivir en un mundo en el que no hay opiniones sentidas. Parece haber una cierta desconexión alimentada por la enajenación que Russell explora en sus páginas. Sus personajes viven en un mundo que no entienden, pero que de alguna manera tienen que aceptar. Precisamente esa enajenación y estoicismo son el combustible de su comedia. Lo presenta de una manera casi impasible, subrayando así su absurdez. No solo resulta cómico porque los personajes estén en una situación perpénticas, sino que aceptan de dicha situación. Les da igual vivir en un mundo ridículo porque es donde viven. ¿Qué van a hacer? En parte, los Picapiedra presenta un mundo prelewin. una realidad en la que la gente es, es incapaz de imaginar una alternativa mejor o una alternativa, punto. De acuerdo, no es exactamente así, pero sí que hay una suerte de anquilosamiento, de parón que les deja anclados, adorando a una aspiradora. Gracias a ello, Russell puede lucirse, presenta situaciones realistas, extraídas de su contexto habitual, lo que le permite recalcar lo estúpido que es nuestro mundo. Y, para ponerle la guinda al pastel, los personajes no suelen reaccionar, salvo a veces Pebbles y Bamba. Y, aún presentando a la humanidad en algunos de nuestros peores momentos pone de manifiesto que la gente es es fundamentalmente buena, a veces necia, a veces fácil de engañar, a veces incluso egoísta, pero buena a fin de cuentas. Así conocí a Russell en un cómic que honestamente resulta fácil de ignorar, la clase de material que Warner Brothers aprovecharía para no perder los derechos de una parte de su propiedad intelectual, que es lo que era, pero me dejé caer en la tentación y desde entonces no he mirado atrás. El siguiente libro suyo que compré fue Huyamos por la Izquierda, Las crónicas del León Melquiades. De nuevo, un personaje de Hanna Barbera que le encargaron que resucitase y que él hizo de buen tono. De, de hecho, tengo, tengo algo que confesar. En su momento podría haberme comprado una edición de este mismo cómic firmada por Russell y perdí la oportunidad. Es algo que me perseguirá hasta mi muerte. Si en Los Picapiedra... Abordaba la naturaleza esperpéntica y kafkiana del siglo XXI, en Melquíades atacaba la labor del arte. ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es la labor del artista? De nuevo, conmovedor. Melquíades, sin embargo, me impresionó bastante más que los Picapiedra, de manera que decidí comprarme una copia en papel, porque me gusta tener copias en papel de mis novelas y cómics ahorita, y de hecho de algunos títulos. No solo tengo una, sino varias copias de papel. De este en concreto tengo tres, pero no tengo la tercera copia aquí. De este, tengo dos. Un año después, más o menos de leerme Melquíades, estaba con Mono de cómics y tenía algo más de la cuenta en la cuenta, así que me compré press. Press, para toda persona que no tenga un conocimiento enciclopédico de personajes raros de DC, es supuestamente el presidente más joven de la historia de Estados Unidos. Apareció a mediados de los 70 en respuesta a la reducción de la edad de voto en Estados Unidos. Dato curioso, parte del ímpetu detrás de este cambio en los derechos estadounidenses se debía a que se podía reclutar a jóvenes para Vietnam antes de que tuviesen derecho a votar. Eso lo aprendí de Kent State for Dead in Ohio por Death Factors, pero como no tengo ese libro en papel, tengo, tengo que utilizar este. Mi amigo Dahmer es, es muy bueno. En cualquier caso, después de la 66ª enmienda, Press apareció por primera vez. No tuvo mucho éxito. Luego, en los 90, llegó un señor inglés y le hizo amigo de Morfeo. Y no, no voy a hablar de Sandman. Para eso podéis ver cualquiera de los miles de vídeos que tiene que haber en esta misma plataforma. Después de Sandman, Press no apareció en muchos más títulos. A veces, algún graciosete hacía alguna referencia al personaje, pero poco más. Y en 2015 llegó Russell. Le pidieron que hiciese este cómic. No estoy seguro de por qué fue así. Pero evidentemente a DC le gustó lo que hizo. Porque a pesar de cancelar la serie, han seguido trabajando con él. Los Picapiedra y Melquiades son títulos posteriores a este, de hecho. Y la mejor manera que tengo de transmitir... El poderío de Russell como autor es que ha escrito para el juez Dredd. Sí, esto es un poco señoro, pero Dredd es Dredd es Dredd. Dredd es, sospecho, la mejor manera de medir la relevancia de cualquier escritor y artista en el mundo del cómic. Es como ganar un Hugo o un Nebula o un Locus. Pero, volviendo a Press. En esta versión, Press es una chica, Beth. Y su historia es una increíble deconstrucción del auge de las redes sociales y el papel que juegan en el proceso político. El poder que tienen sobre la opinión popular. La manera que tienen de perfilar el mundo. Y, y, y lo escribió todo antes de 2016, que es para muchas personas el punto de inflexión de la política de Estados Unidos con todo el tema de Orange Man Bad. No solo eso, aparece, aparece Slavoj Zizek. Es, es Slavoj Zizek, pero no es Slavoj Zizek. Era prácticamente clarividente. Por supuesto, No es así. Lo único que hizo Russell en 2015 fue extrapolar el absurdo de su sociedad y presentarlo como algo normal. Pero desde 2020, cuando lo leí por primera vez, y 2021, cuando estoy grabando esto, no, no fue mera extrapolación, simplemente presentó la realidad. Por ejemplo, en esta versión, Mr. Smiley, el malo malísimo, que era el diablo básicamente en la original, es Jeff Bezos. O sea, no se corta un pelo, dice abiertamente quién Bueno, no, no dice abiertamente quién es, pero no está siendo sutil a la hora de presentar a uno de los villanos de su cómic. Los otros villanos son una colección de políticos que no tienen ninguna clase de interés en gobernar, sino en seguir jugando al juego al que llevan jugando toda su vida. De hecho, no contento con presentarles como gente insustancial, necia sin más, les, les retrata como quinceañeras, que solo quieren pasárselo bien. Y antes de que se me olvide, esto no es solo la labor de Russell. Evidentemente, Ben Caldwell, Dominic Domostanton, Mark Morales, Sean Parsons, John Lucas, Jeremy Lawson, Travis Lanham, Marlene Patricio y Sal Cipriano, los artistas, entintadores, coloristas y letristas del cómic, se merecen todos mis dieces. Pero, como he dicho más de una vez, mi criterio artístico, y mi director puede dar fe, no va mucho más allá de ¡Color bonito! Russell ataca la capitocracia estadounidense con una brutalidad despiadada. Por supuesto, su crítica se mantiene en los dos títulos que he mencionado antes. Eh... <risa> Russell ataca a la capitocracia estadounidense con una brutalidad despiadada. Por supuesto, su crítica se mantiene en los dos títulos que he mencionado antes, en Melquíades y en Los Picapiedra. Pero esta quizás se ve potenciada al estar escondida en un personaje que poca gente reconocería. Es mucho más agresiva que en otros de sus títulos. De hecho, Russell no solo se encabrona con el statu quo, sino que pone de manifiesto que las nuevas generaciones, aunque puedan parecer estúpidas, van a ser las que nos sacarán de esta situación. El mensaje de press está a ratos cubierto por un cierto cinismo, pero es agresivamente positivo. Podemos cambiar el mundo, podemos hacerlo mejor si analizamos lo que nos rodea. Hay gente buena en el mundo que se merece algo mejor y tenemos que intentar hacer algo. Por supuesto, Press me tocó, de la misma manera que voy a tocar yo al PUTA Hace unos meses hablé con mi prima de los libros en papel y demás. Por lo visto, hay una corriente de pensamiento artístico que considera que el objeto en sí es una obra de arte. Yo siempre he tendido a centrarme bastante más en el contenido que en el contenedor, pero porque tengo un enfoque un tanto utilitario para con la literatura que consumo. No sé cómo se llama esta corriente de pensamiento, pero cada vez que pienso... En mi copia de press no puedo evitar acordarme de ella. Mi cómic es, por lo que he podido ver, una primera edición. No sé, de hecho, si este título siquiera tuvo una segunda tirada. No sé si lo sabéis, pero en Reino Unido, como en muchos otros países, cuando un libro no se saca un determinado número de veces de una biblioteca, se pone a la venta a precio de saldo. Tengo algunos de estos libros en mi casa. Y uno de está ahí... No sé si lo sabéis, pero en Reino Unido, como en muchos otros países, cuando un libro no se saca un determinado número de veces de una biblioteca, se pone a la venta a precio de saldo. Tengo algunos de estos libros en mi casa. Y uno del que estoy muy orgulloso es este. Una copia de la fundación de Asimov. Este libro en concreto es gracioso, no solo porque mi director me acaba de reventar la cara con él, sino porque mi hermano lo sacó de una biblioteca pública hace más de 15 años. Y no llegó a devolvérselo a la a la biblioteca, porque cerró con el tiempo, por recortes del Ayuntamiento de Madrid. Y pasaron los años. Tantos, de hecho, que la biblioteca en cuestión recuperó su partida en el presupuesto del Ayuntamiento y volvió a abrir. Y aquí sigue mi copia. Supongo que tiene más gracia para mí y mi familia. En cualquier caso. Cuando me llegó Press, me, me emocioné. Y cuando estudié el libro a fondo, me vi sobrecogido por una tristeza que no recuerdo haber sentido antes. Mi copia de Press no solo es especial porque viene de una biblioteca británica, sino porque nadie la sacó de ella. Estuvo solo. Quizás alguien lo geo dentro de las paredes de Canada Water Library. Puede ser. Ah, quizás alguien lo leyó ahí, pero nadie lo quiso sacar. Hasta que llegué yo. Y como cada vez que encuentro algo que me conmueve, algo hermoso, como puede ser Press, me da rabia que se pierda en el mundo, que, que nadie lo vea. Tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero no le dieron dicha oportunidad. Me pregunto cuántas cosas nos, nos perdemos porque no nos damos cuenta. Y... Supongo que por eso quería hablar no solo de este título, sino de, de mi libro en sí. Puede que nadie lo quisiese en su momento, pero como me dijo mi amigo Ben, voy a tener que quererlo extra fuerte. Pero vamos, no me hagáis caso, que no tengo ni idea de nada. So, uh, now I'm more or less done with the video, and I would like to thank everyone in the Illuminati, Facebook and Discord groups because you helped me, like you've been there with me recommending comic books and stuff, and I, especially I would like to thank Ben, because, well, with what you said, I would have to love press extra heart, and I would also like to thank Michael for letting me use his music for the credits for this video, it, it really means a lot to me because it's really it's it's a beautiful song and i really i really think i managed to to make it fit with the theme of this video so thank you very much